Bueno, y productividad a tope, <coughs> segundo vídeo de hoy eh, Ahora lo que vamos a hacer es una, una miaja de, de country, vamos a llamarlo así, country rock eh, Vamos a meter eh, double stops, vamos a hacer unos, unos bendines Bendings, bendines que lo llaman en el foro Unos bendines eh, tirando para arriba y dejando una cuerda pulsada Todo para que suene un estilo así, country, ¿vale? Eh, son un recurso que, que habréis escuchado dos millones de veces en, en lo, los Rolling Stones, por ejemplo, en la canción Honky Tonk Woman, o perdón Honky women, porque es plural. Eh, que lo usa al principio. Vale, una cosa parecida a esa, pero la vamos a hacer en otra posición. También se lo habréis escuchado a los, a los, a los Eagles, The Eagles también. Y también se lo hemos escuchado a guitarrista, que no, ahora mismo no recuerdo estoy pensando, pero no me ha dado tiempo de buscarlo por, por internet. El guitarrista de Fito y los Fittipaldi también mete estas cositas, de vez en cuando. No quiero decir que esto sea ni, ni parecido al nivel de este hombre, ¿no? Pero, pero puede servir para, para adornar alguna, algunas canciones. Por ejemplo, la del el gitanito marinero, no, soldadito marinero, eh, soldadito mairenero de Mairena del Alcor, pues eh, creo que... Si estáis improvisando un solo, podríais, podríais meterlo también, ¿vale? Bueno, y sin vacilación, vamos al lío. Bien, pues partimos de lo siguiente: partimos del acorde Mi, acorde Re. Juro que acabo de afinar la guitarra, ¿eh? Juro que acabo de afinar la guitarra. Esta guitarra es que tiene un problema con, con la afinación. Acorde Mi, acorde Re y acorde La, ¿vale? Entonces, acorde Mi, lo tenemos aquí también. Acorde Re, lo tenemos aquí también. Y acorde La, lo tenemos aquí también. También vamos a echar mano. El acorde de la aquí abajo, luego, más tarde, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es: eh, os acordáis que la, la, la escala pentatónica mayor de, de mi, bueno, mi, vamos a, esta sería la posición 1, pues la escala pentatónica mayor sería aquí, reponemos el acorde aquí, la escala pentatónica mayor, ¿vale? Y los double stop, eh, stops de, de la que teníamos de vídeos anteriores, os podréis acordar, tenemos en esta cuerda... ¿Vale? Bueno, pues eh, explico esto porque vamos a coger notas de la escala mayor, pentatónica mayor de, de, de mi primero, luego de la escala de re y luego vamos a usar estos double stops, ¿vale? De la siguiente manera, vamos a hacer... Lo que hago es pulso la segunda, estoy, esta es la, la, una nota de la escala de, de la escala pentatónica mayor, pulso esta y esta a la vez, le tiro de la cuerda tercera hacia arriba, y cuando ya la tengo arriba, con el, con el dedo de las peinetas, o con, o con el otro si quiero, vamos, como, como más fácil me, me sea, pulso la, la cuerda prima en el traste 12 que también es parte de la pentatónica mayor de la de, perdón, de la de mi. Luego suelto y me quedo con esta nota que también es de la escala pentatónica mayor de mi en este caso. Bueno, pues esto lo repito también en re, mi, lo vamos a re. Hay una cosa que no he mencionado antes, que esta y esta suenan a la vez, ¿vale? La, las dos que estoy pisando. Perdón, ahora. Y ahora voy a la, al tema de los intervalos que hago. Aquí hago algo parecido, es decir, esta la dejo pulsada, la pisada, y tiro de esta hacia arriba, procurando que la otra no se mueva para que haga el efecto ese de pedal steel, ¿vale? No sé si lo hago exactamente así o no, ¿vale? Bueno, esa es una opción. En la otra parte del solo lo que hago es. Estoy haciendo intervalo, intervalo todo intervalo de La, pero empezando como si fuera en Mi. Este es Mi, el intervalo por tanto estaría aquí. Y hago... un cromatismo en la tercera cuerda. Repito lo mismo aquí para el acorde de Re. Y ahora cojo las mismas notas de antes. Y, por último, lo que he hecho también es... Igual... Y en, al final me he ido a la aquí debajo, ¿vale? ¿Os acordáis que decía que la también lo tenemos aquí? Como se si pusiera el acorde de la iglesia, pero aquí abajo. Y hago lo mismo. De manera que tengo... le damos a nosotros nuestro el aire que nos guste más bueno